Hablamos con Manuel Espinosa. Él es diseñador de joya y tiene unas piezas únicas, preciosas. Lleva muchos años, eh, desde el 1958, una gran trayectoria y él ha vivido, que, que joven, pero él ha vivido como el avance de la joyería y las tecnologías. Vamos a hablar un poquito de todo y así nos informamos, porque también este mes de septiembre es el mes de las bodas. ¿Qué nos aconseja Manuel Espinosa? ¿Cómo elegimos una alianza? ¿Cuál es el tipo de joya para día y para la noche? Etcétera, etcétera. Un punto de pregunta que él nos las va a resolver. Bueno, pues, Manuel, estamos encantados de estar aquí, porque con lo que esto nos ilumina, yo creo que nos eh, llenamos con la pedrería, con el oro, nos llenamos de energía también, en joyería. Hola, Elena, hola a todos. Pues sí, la verdad que, eh, bueno, ya sabes que desde la historia el oro y las piedras tienen propiedades energéticas y, y entrar aquí la verdad que te llena de energía será por eso por lo que yo no me quiero ir a casa cuando mi mujer me llama. <risa> es cierto Manuel que el septiembre es el mes de las bodas porque ahora siempre vamos a un restaurante o vamos a una tienda me dice hoy oh, estoy liada este mes que tengo que preparar para las bodas es cierto se ve como los clientes vienen demandando también una alianza o algo para pedir a la novia o al chico un reloj se va notando la verdad que sí, septiembre es un mes muy bonito porque aún estamos dentro del verano, hace muy buena temperatura, eh, pero bueno, eh, ya baja un poco el turismo y es un mes muy bueno para, para casarse. Y sí que he visto un poquito que ha subido las ventas en, en público de boda Justamente cuando tú has llegado había una señora que estaba buscando unos pendientes para, para una boda. Me refiero, sí, se, se ha activado este, este cliente. ¿Nos podemos regir por alguna técnica para elegir o una alianza o un pendiente? ¿Hay alguna técnica o algún protocolo a seguir? Yo, eh, a veces, es muy complicado decir un protocolo, ¿no? Yo, cuando entra un cliente, cada uno tiene, con un, tiene una demanda, tiene una necesidad, tiene un gusto. Entonces, yo lo que le ofrezco es lo que ninguna joyería le da. Es que le hago lo que quiera, como quiera, lo que le busque. Tengo nuevos softwares de, de diseño que, si él no sabe lo que quiere, el software le adivina cuál es su estilo de joya. ¿Qué tendencias hay en lo que es la joyería? Eh, ¿Ocurre como la ropa que tenemos, el clásico que tenemos ahí guardado en el fondo de armario? ¿Ocurre lo mismo con la joya? Sí, cierto, ¿no? Está el clásico, el diamante, el solitario, los pendientitos de, de garritas, que eso no puede faltar en un fondo de armario porque te lo pones y siempre estás arreglada. Y luego están esos anillos más atrevidos, más de fantasía, con piedras de multicolor, con oro rosa, que bueno, que utiliza uno para más eh, las épocas, o por la noche, tipo cóctel o algún evento así un poquito más especial. La verdad, otra de las preguntas que, que siempre digo, se le voy a preguntar a Manuel Espinosa, porque cuando viajamos, la verdad la que leíamos a la hora de organizarlo. Las cadenas, cuando la vamos a coger, están enredadas, igual se nos ha doblado el pendiente, el cierre, en fin, un sinfín de cosas que era una pregunta obligada a hacerte hoy, Manuel, así como no lo resuelve. Te agradezco esta pregunta, porque a veces vende, vendo uno de mis productos si viene la clienta mira que me ha pasado, se me ha doblado y tal y, y yo siempre, bueno, con, a todas mis clientas les regalo una especie de bolsa que tiene, que viene de, de franela, viene con departamentos, y en cada departamento puedes meter un anillo, un colgante, y así tampoco se rozan y se rayan entre ellos cuando llevan juntos. Y luego cuando es una pieza un poquito delicada, que tiene poca la articulación, no tiene mucha flexibilidad, o un pendiente muy delicado que es largo, se recomienda que vaya en su cajita, en su estuche individual, que no se mezcle con otras joyas, si no se, se acabará... Eh, partiendo y rompiendo. Uh -huh. eh, Hay también un protocolo para cuando salimos de noche, ah, cuando estamos de día, Ahí ¿podrías aconsejarnos también cómo iríamos bien, iríamos elegante y luciendo una bonita joya? ¿Qué protocolo habría para el día y para la noche? Yo siempre lo que recomiendo es por el día llevar eh, eh, eh, joyerías con, con gemas semipreciosas, pero que no tengan mucho diamante, que no tenga mucha piedra blanca, porque cuando hay mucho pavé, mucho engaste de piedra blanca, enseguida uh, como que destaca mucho y, y parece muy festivo. Entonces, siempre podría llevar alguna joyita, pues una piedra arriba o trabajo, diferentes combinaciones, pero que no tengan mucha piedra blanca, mucho brillante, porque eso le da un toque muy muy festivo entonces serían joyas un poquito caso alguna piedra o incluso lo que hablábamos antes el pequeño diamantito que eso siempre va con todo eso para diario es estás guapa y no, no destacas mucho Cuantos consejos, interesante. Como interesante es también la tecnología. Tú la has vivido desde primera mano porque empezaste muy joven y esto ya es de tradición y te han ido pues, llegando pues, los nuevos avances. Que me gustaría saber cómo se trabaja ahora la joyería, Manuel. Es otro, es otro mundo. Eh, hace poquito estuve en Cataluña visitando a mi familia, que tienen ahí la joyería y... Y me recuerdo de los viejos tiempos, cuando tenía un cliente que te encargaba algo y tenías que hacerlo todo manual, y ahora eh, las nuevas tecnologías han ayudado mucho. Eh, hay softwares eh, de diseño 3D que el cliente ya está viendo la joya en el momento. Ahora hay un nuevo software que acabo de adquirir, que me he programado todos mis diseños y son configurables. En el momento te metes conmigo, no que quiero la piedra verde, la quiero cuadrada la que redonde el momento software ¿Dónde está el cliente? O sea que se puede trabajar Sí, eso es otra de las cosas que oferto que eh, a través de Skype hacemos una cita como si estuviéramos en mi tienda, en mi tienda hacemos una reunión y por Skype yo le comparto la pantalla de mi ordenador software y la clienta me dice, "No, es que quiero el brazo doble." Pum, le di al botón, se convierte en doble. "No, que es que las piedras de los lados las quiero más grandes." Eh, automáticamente los cambios que me va diciendo el cliente eh, por llamada de Skype y tal, se van haciendo al momento, van haciendo todas unas fotos realísticas, o sea que est le estoy diseñando eh, la pieza en tal, y luego lo decía, tiene un, de eh, tiene un, un apartado este software que si me dice Manuel es que no sé cuál es mi estilo de joya, con diferentes preguntas que le hace el software, al final hace una selección de las joyas que, que cree el software bajo esas respuestas ha tenido, o sea que es increíble. Es increíble, ¿no? Y ahora fíjate que cuando vamos incluso también al médico y tal, que se escucha mucho al hablar del láser, ¿no? Para cualquier operación, para cualquier cosa, el láser. Pero en joyería también trabajáis el láser, ¿no? Igual para hacer las excreciones, para... ¿no? Sí, nosotros tenemos el láser sobre todo para soldar, porque hay piezas que no se pueden desmontar las piedras, tipo esmeraldas, hasta que son muy delicadas, no se le puede meter fuego, y soldamos con láser y también tenemos el láser para cortar, para hacer eh, colgantitos, para grabar. La verdad que el láser también ha entrado muy fuerte... Eh, en la joyería, sí. sí. Ya la revolución, ¿no? En la joyería, todo esto es la revolución de este siglo en el que estamos y, bueno, y seguiremos avanzando. Eh, Manuel, ¿qué te parece que yo me he quedado un poquito con el tema de organizar la joya? ¿Por qué no me haces una demostración? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es saber cómo se organiza nuestro joyero para viajar. ¿Te sí, parece? Claro, claro, sí, supuesto, <ríe> pues eh, bueno, enhorabuena por tus trabajos que estoy viendo, que es precioso esta boutique, que es una boutique de la joya. Hemos visto ahora cosas nuevas, eh, tu nueva colección, que es maravillosa. Así que enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Gracias, gracias, estáis invitados. Bueno, por ejemplo, las cadenas siempre que estén cerradas. Si no están cerradas al estar en las puntas abiertas, se hacen los nudos. Si está cerrado, no es más complicado que se haga el nudo. Entonces, siempre guardarla con el cierre cerrado. Así, cerrado completamente. En un departamento, en otro departamento meteríamos un anillito, así no se roza y no eh, se estropean. En cada apartamento pondríamos una cosita. Aquí pondríamos algún collar. Aquí tenemos algún collar, una pulsera grande. Y entonces esto lo cerramos. ¿Vale? Importante tampoco apretarlo mucho, ¿vale? le hacemos un nudito y cuando lo guardemos, tampoco ponerlo en la maleta que le esté aplastando cosas. Meterlo en algún buclecito de la maleta que no se vea presionado por otras cosas, zapato, otra cosa que no, para que no le haga daño. Ese sería la, el transporte correcto para que, no, para que no se dañe la joyería. Perfecto, ni se sale ni nadie se conoce más asteroide. <risa> Tú tienes uno de estos, ¿no? Yo tengo uno.